Muy buenas y bienvenidos a Atómico, bienvenidos a Hitsbook, bienvenidos a mi entrevista, ¡empezamos! Yep, yep, ¡eh! ¡Tú! ¡Yep! On, ¡Yep! Tres palabras que definen mi canal, podría ser, eh, variedad, estilo propio y constancia. Podréis encontrar todo tipo de contenido, pero básicamente tutoriales, eh, consejos, ¿vale? Eh, trucos para el tema de edición de vídeo o para el tema de edición en YouTube, consejos, estadísticas, alguna entrevista, unboxings, mogollón de unboxings, o sea que es un poquito variado en cuanto a tema, todo enfocado al tema de la tecnología. Los temas los elijo un poquito en función de lo que yo voy descubriendo, cuando veo que hay algún programa eh, o plugin interesante, alguna cosa nueva que a la gente le pueda ayudar, eh, ...lo veo considerable como para subir al canal e incluso informar a los, a los a audiencia, ¿no? Yo creo que es un... 70-30. ¿Qué significa un 70 lo que quiere la gente y un 30 lo que quieras tú? Yo si fuera por mí subiría juegos súper antiguos pero que sé que no va a haber nadie. Sé que me gusta, pero tampoco tendría respuesta por parte de la gente... ...entonces también es un poco lo que la gente quiere ver. Bueno, como nuevos tips, o como tips mejor dicho a nuevos creadores... Eh, yo les diría, primero, eh, crear contenido de utilidad Crear contenido útil Dos, estilo propio Nunca, nunca, nunca copies Jamás, jamás copies eh, La gente en cuanto vea que te pareces a O que haces cosas como, fuera Y tercero, la constancia Esos tres tips, vamos, vital Que son un vídeo a la semana, me da igual Pero ese vídeo que es uno a la semana Hazlo todas las semanas si y la gente estará esperando ese día Como las series de la tele Vale, en cuanto al tema de las web series a mí en la que me gusta, es la de Monstruitos, del tema de la animación, porque pienso que es una, un género que tiene que tener eh, más reconocimiento, un poquito más que las series normales. Me uní a Facebook porque me parece una plataforma bastante fresca, bastante innovadora, eh, con una comunidad muy activa y muy variada. Es como una red social de creadores, la verdad es que a mí me parece muy guay y los conozco desde hace bastantes años. Pero la verdad es que sí que noto que desde Hitsbook me entra tráfico en YouTube, con lo cual estoy muy contento. Sí que he visto los cambios en la plataforma, la conocí cuando nació, este ha sido como si dijéramos un lado de cara, eh, es mucho más fresca, más rápida, más fácil de interactuar, que es lo que mola. Eh, lógicamente los vídeos los ves, eh, son de YouTube, no es que los hayas subido a Hitsbook, sino que Hitsbook los coge de YouTube, con lo cual te cuentan visitas, que eso es súper importante. Conoces gente nueva, y la verdad es que eso me gusta porque es una fuente nueva de, de audiencia. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad y lo que necesitéis, aquí abajo tenéis mi canal o aquí arriba o a los lados, pero bueno, no os preocupéis que estamos para nada falta. Nos vemos.